La venta de productos online aumenta exponencialmente año tras año. Ahora, tras la crisis del coronavirus, Covid-19, la previsión es que este tipo de mercado aumente mucho más. La situación que va a quedar tras el paso del virus va a provocar un cambio de paradigma muy importante. El peligro de nuevas pandemias va a provocar un forzado cambio de hábitos. Según las previsiones, los eventos presenciales van a ir a la baja y se van a sustituir por eventos online. La formación online se va a instaurar aún más. Es el momento de aprovecharlo. Así que, como ves, si eres experto en algo, tienes la oportunidad de enseñárselo a otros con videoformaciones. Este curso te brinda la oportunidad de crear contenidos de valor para que puedas venderlos.